¡Saltar!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 ¡Puedo comer un! No. ¡Puedo comer un! ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma, chum chum danos ya Yom, yum yum Ma, ma, ma, chom, chum danos ya Yom, yum, yum.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 Bien lo escucho, hace wu. ¡uh, uh, uh, uh! Hay que cantar. La sirena del camión hace wu ¡uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, La sirena del camión hace ¡uh, uh, uh, uh! por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como.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 las ruedas del camión girando van, girando.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 Baby, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Cinco randas moteadas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 3 papas, 4 5 papas, 6 papas 7 papas más el granjero y su esposa el granjero y... La enfermera y la vaca la enfermera...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 Humpty Dumpty se sentó se sentó en la pared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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle y así Yankee Doodle dandy. Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 This is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 up. See, see,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 Y el loco.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 Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes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 Hacer hasta medir cien si pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer krill Amo comer krill